lead magnet es un contenido gratuito y de calidad que ofreces a tu audiencia a cambio de información es decir su nombre email y los datos que decidas pedirles para poder contactar posteriormente hola mi nombre es mónica salvador y bienvenido a mi canal aquí seguimos con el diccionario de marketing para aclararte todos aquellos términos que todavía te resuenan un poco pero que no sabes exactamente lo que es <risa> Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y me ayudarás a seguir creando contenido. Cuando tienes una web y quieres crear una lista de suscriptores necesitas un lead magnet para que las personas puedan pasar de visitantes desconocidos a personas identificadas con un nombre y apellido a los cuales podemos enviarle información de su interés. A la hora de crear tu lead magnet es súper importante que tengas claro quién es tu mayor persona y cómo puedes ayudarle con ese material. Piensa que si la persona recibe algo que no tiene la calidad esperada, el resultado será peor, ya que no solo se dará de baja de la lista, sino que además será difícil que vuelvas a captarlo. Pero si le das algo que realmente tiene valor, la persona se sentirá en deuda contigo y en algún momento es probable que se convierta de lead al cliente. No sabemos cuándo, pero llevará un proceso. ¿Qué tipo de lead magnet puedes hacer? Pues primero piensa en tu cliente y desarrolla en función de lo que el cliente necesita. Te voy a dar algunas ideas. Un ebook con 7 pasos para dejar de explicar entre horas. 6 audios para aprender a meditar sin tensión. Un pack de plantillas para realizar presupuestos. Eh, un vídeo o una masterclass para empezar a vender sin vender. Un mini curso gratis de marca personal. Las posibilidades son infinitas. Solo depende de lo que quieras aportar al cliente, pero también de lo que se te dé mejor hacer. Por ejemplo, si dices, a mí no me gusta leer, escribir pues no te vas a poner a escribir un ebook a no ser que lo a un tercero. Pero si te gusta a lo mejor eh, pues, eh, hablar en vídeo, pues entonces crea algún material que a ti pues, se te dé mejor y que puedas aportar más valor al cliente. Un último consejo, no solo un lead magnet. Crea una estrategia con varios lead magnets para atraer al cliente, que se vayan complementando y vas probando cuál es el resultado y cuál te funciona mejor. Bueno, y está aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna duda, por favor déjamelo en los comentarios. Puedes pedir también tu café virtual conmigo, estaré encantada de atenderte. Y nos vemos en el siguiente vídeo.